Bienvenido a Glitch Pop News, tu dosis de noticias del mundo gamer todos los martes y viernes. Yo soy Checo y te traigo las noticias de esta semana. Ya tenemos actores para la nueva serie de The Last of Us. Los revendedores ahora también llegan a McDonald's y McDonald's responde. Le cayeron los hackers a CD Projekt Red y vendieron un montón de sus codos en la Dark Web. Y la misma firma de abogados que fue contra el drift en los Joy-Con ahora va por Sony y su drift en el Dual Sense. No olvides que puedes saltar a cualquiera de estas noticias en la descripción, pero te invitamos a que nos acompañes a través de todo lo que tenemos para ti. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras noticias. Esto es Glitch Bomb News y comenzamos. Todo comienza a tomar forma para la nueva serie de The Last of Us que HBO está preparando y con esto esta semana HBO confirmó que los dos papeles principales para la serie han sido elegidos. La primera sorpresa fue Bella Ramsey quien interpretará el papel de Ellie y quien previamente diera vida a Liana Mormont en la exitosa serie de Game of Thrones. Como sabemos, Ellie es uno de los personajes más importantes dentro del mundo de The Last of Us, y gracias a la inmunidad que tiene contra el virus que azota en ese universo, se ve enfrascada en un montón de problemas mientras es acompañada por Joel, quien también ha sido confirmado, y será interpretado por Pedro Pascal, quien recientemente participó en la serie de Disney Plus de Mandalorian. Como lo mencionamos anteriormente, Bella Ramsey es mayormente conocida por su rol de Liana Mormont, una joven Lord de la casa Mormont, y pieza clave en las alianzas de los Starks en su misión para retomar Winterfell. Por parte de Pedro Pascal a pesar de ser mayormente reconocido en los últimos meses por su papel en The Mandalorian, también fue parte del casting de Game of Thrones, por lo que no es de extrañar las decisiones de HBO basadas en la relación previa con estos actores. Aunque dentro de los rumores para el casting de Joel se nombró a Marshall Ali, al final creo que debemos estar tranquilos con la decisión que tomó el equipo de HBO, y aunque quizá esperábamos a alguien un poco diferente para estos personajes, estamos seguros de que Pascal y Bella harán un buen trabajo. ¿A ti quién te hubiera gustado para tomar el papel de estos personajes? Cuéntanos en los comentarios. En Estados Unidos, así como en diversos países, McDonald's ha lanzado una promoción de Pokémon por el 25 aniversario de esta franquicia, pero como es de esperar y como han pasado en varias ocasiones con productos limitados como este, los revendedores ya están haciendo de las suyas. Con esto, McDonald's ha comunicado que se encuentra trabajando en reabastecer estos productos, ya que los revendedores han arrasado con todo el inventario que tenía, además de pedir a los puntos de McDonald's limitar la cantidad de promociones que venden por consumidor. Esta colección de 25 aniversario de Pokémon cuenta con 50 tarjetas de edición limitada, que podemos encontrar dentro de un sobre en cada cajita feliz y que nos da la oportunidad de conseguir 4 de ellas de forma aleatoria. Estas cartas incluyen diseños de todos los Pokémon iniciales, así como del icónico Pikachu. Agregado a esto, estas tarjetas de edición limitada que normalmente solo pueden ser adquiridas luego de comprar una cajita feliz, cajas completas de estas cartas han llegado a ser vistas en Ebay y vendidas completamente nuevas a precios de hasta 1500 dólares, aunque McDonald's ha reiterado que cuentan con una política interna donde prohíben la venta de esos juguetes por separado y se encuentran trabajando en encontrar de dónde salen estas ofertas. En un inicio McDonald's comentó que estaban encantados por la pasión de todos los fans respecto a esta promoción limitada de Pokémon y sorprendidos por todo lo que los fans llegaban a hacer para adquirir estas tarjetas de edición especial por lo que harán todo lo posible porque todos sus clientes puedan disfrutar la experiencia completa de lo que debería ser una cajita feliz. En un reciente ataque ransomware a CD Project Red, un montón de archivos han sido robados, y se ha reportado que fueron vendidos en una subasta en la Dark Web. Una organización que monitorea la Dark Web llamada Kela, reportó que se llevó a cabo una subasta en la que se vendieron estos archivos robados, luego de que se alcanzó una oferta y fuera concretada fuera de los foros. Aunque para verse buena onda, una de las cláusulas impuestas a quien compró dichos archivos es que no podrá ser distribuida esta información o revendida. El contenido de estos archivos incluye código fuente de su más reciente lanzamiento Cyberpunk 2077, así como código de varias versiones de The Witcher 3 y un juego de spinos llamado Wend. todo esto dentro de un mismo y jugoso paquete. Hasta ahora no se tiene claro el total de la transacción por esta compra, pero se cree que fue de al menos 7 millones de dólares. Para ingresar a esta subasta era necesario contar con al menos un millón de dólares y posteriormente cada incremento sería de 500 mil dólares, con el propósito de demostrar que no era una subasta falsa. Además se liberaron partes del código que sería vendido, quizá como una prueba extra de que realmente se contaba con estos archivos. Aunque no ha sido confirmado, este ataque apunta a que fue realizado por un grupo llamado como Hello Kitty, basándose en alguna de las notas y contenido dentro del ransomware que CD Projekt Red publicó del hackeo. CD Projekt Red no ha comentado nada hasta el momento, así que tendremos que esperar y ver si hay algún comunicado sobre esto. Una firma de abogados que ya ha interpuesto una demanda contra Nintendo por el Drift en sus controles Joy-Con, ahora va por Sony y comienza una investigación por un caso similar en los controles DualSense del PlayStation 5. Esta firma de abogados ha montado un sitio web con un cuestionario para todos los dueños de un PlayStation 5 y que tengan algún tipo de fallo similar al Drift en sus controles, o sea que su personaje se mueva sin tener que tocar el control. Con esto comienzan las investigaciones y se preparan para una posible demanda colectiva en contra de Sony por la baja calidad de sus productos. En internet se ha comenzado a ver un incremento en los reportes sobre estos problemas entre muchos usuarios de PlayStation 5, y aunque no se sabe si es algo más general o si en realidad es un problema, la firma de abogados ya comenzó a moverse aunque con cautela antes de presentar una demanda formal. Los reportes de Drift en el DualSense apenas comienzan y tendremos que esperar si Sony comenta al respecto. Mientras tanto, si tienes problemas con tus controles puedes contactarte con Garantía de Sony para solicitar tu cambio. Hasta aquí las noticias de esta semana.